Donald Trump recibe en la Casa Blanca a Jair Bolsonaro. Esta es la primera visita bilateral que el presidente brasileño realiza para reunirse con un mandatario con el que tiene, claro, una gran afinidad ideológica y una retórica bastante parecida. El consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, aseguró que es una oportunidad histórica entre ambos países después de unas relaciones nulas con los anteriores gobiernos. Cabe recordar que Bolsonaro es un fan de todo lo estadounidense desde la época de sus estudios. Siempre declaró su amor por los símbolos del capitalismo y es conocido por su pasión por Disney y por Coca-Cola. No obstante, el propio Bolton llamó en un tuit Bolonzaro al líder brasileño, lo que llevó a ingeniosas reacciones y bromas por parte de los internautas. El consejero señaló que uno de los temas a tratar será la situación en Venezuela. Al respecto, Bolsonaro afirmó que su país, junto con Estados Unidos, deben liberar al país bolivariano. Otra de las prioridades es promover negocios e inversiones entre ambos países porque, pese a lo que se pueda creer, el mayor socio comercial del gigante latinoamericano no es Estados Unidos, sino China, un país que supone un punto de fricción entre Washington y Brasilia. Vamos a hablar más sobre este tema con mi compañero Semión Senderov, que ya se encuentra en la redacción. ¿Cómo estás, Sem? ¿Qué tal, Vicky? Eh, decíamos China, socio estratégico de Brasil. Bueno, sí, y realmente hay muchísima información, hay muchas expectativas uh, respecto a este viaje de Bolsonaro a Estados Unidos. Tú misma lo decías, que es muy fan de todo lo estadounidense, uh -huh. pero de hecho los medios comparan a estas dos figuras y um, dicen que tienen mucho en común. Por ejemplo, eh, ambos son muy activos en las redes sociales, tanto Jair Bolsonaro como Donald Trump. Sí. Eh, también eh, les gusta tachar a la información negativa, a las críticas. Críticas ...como noticias falsas y también tienen postura común sobre la situación en Venezuela. Entonces hay que ver por qué de cara a esta visita ayer Bolsonaro ya reveló alguna información a través de Facebook Live. Lo hizo en directo a través de su cuenta en la red social y estaba explicando que Estados Unidos obviamente es un socio muy importante. Sin embargo, no es el primero porque destacó que el primer socio de Brasil en este contexto es China. Pues aquí también uh, hay que preguntarse no cómo le va a gustar a Donald Trump esta situación, porque él últimamente arremete mucho en contra de los países que hacen acuerdos con China, especialmente cuando se trata de la red 5G que, que instala Huawei. De hecho, Brasil está muy interesado en este um, proyecto porque obviamente es más barato y... Hay que ver que es bastante lógico que China es el primer, pues, en el primer puesto eh, entre los socios de Brasil, porque si tan solo vemos el año 2000, uh, 2018, eh, las exportaciones de Brasil que se fueron para China. China había comprado bienes uh, con un valor de 64.200 millones de dólares a Brasil. Ahí eh, se trata de 27% de todas las exportaciones que realizó el país latinoamericano. Latinoamericano, Latinoamericano. También cabe explicar que eh, la mayoría de estos bienes pues son del sector de la agricultura, por ejemplo, la soja. Uh -huh. eh, Sem, quiero preguntarte por este juego a tres puntas. ¿Ganan todos? No, evidentemente. Obviamente habrá que elegir en algún momento, habrá que decidirse porque la situación es bastante difícil, porque eh, Estados Unidos también tiene sus ojos puestos uh, sobre China en cuanto al comercio y entonces eh, China podría reemplazar los productos que compra de Brasil por productos hechos en Estados Unidos. Brasil perdería aquí muchísimo dinero. Estamos hablando de cerca de. 30 mil millones de dólares. Obviamente, ¿qué tendrá que hacer? Pues tendrá que buscar otros socios y es que si todavía no los tiene tendría que bajar los precios. Entonces va a vender más, recibir mucho menos y es un problema grave para la economía de Brasil. Obviamente desde Brasil esperan que esto no pase porque tan solo juzgar por las declaraciones del ministro de Economía de Brasil, dice que no van a reducir sus exportaciones a China. Aquí están muy seguros, la cuestión es que qué pasos eh, tomaría Estados Unidos. También tan solo mencionar que hablarían de la seguridad y es que Brasil podría eh, convertirse en aliado importante extra OTAN, lo que significaría mm. que podría ahorrar en la compra del eh, equipamiento militar. Bueno, vamos a ver cómo transcurre esta cita, que no parece ser tan romántica. Gracias, <risa> em. Para ahondar más en este tema, hablamos con la periodista Leonora Gosman. La experta cree que en América se gesta un nuevo eje entre Chile, Colombia y Brasil con Estados Unidos a la cabeza para enfrentarse a Venezuela y a Cuba. Plantear por qué Bolsonaro, eh, es, eh, digamos, se pliega eh, tan, de, de una forma tan automática y hasta te diría que admirativa a ah, Estados Unidos tiene que ver con el origen político de Bolsonaro. Pero hay otras cosas y que creo que políticamente están pasando ahora. Una de las cosas centrales que está pasando ahora es el eje del bien, entre comillas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos, eh, Colombia, Brasil y eventualmente Chile es la nueva estrategia, si se quiere, de Estados Unidos para la región. Es el, el eje del bien, como acabo de decir, entre comillas, obviamente, el, el eje del bien que eh, se enfrenta con Venezuela, que fa, forma parte con Cuba del eje del mal regional. Hoy en el mundo lo que se plantea como un tema central es el tema servicios. Y, o oh, casualidad, o oh, casualidad! El tema de China aparece justamente en ese sector. Hay una competencia que se va a plantear en el 2020, el próximo año en, en Brasil, cuando se instale la banda 5G de velocidad de Internet para los celulares. Bueno, ahí disputan tanto chinos como americanos. ¿Quién va a triunfar en esa disputa? ¿Cuándo va a plantearse ese tema? Ese tema se plantea ya en esta reunión que tendrá Bolsonaro... ...con Estados Unidos...